Tiene la palabra su señoría. Gracias, señor presidente. Señor Borrell, hace escasas semanas la Comisión Europea rechazó el borrador para los presupuestos del Gobierno italiano y le ha exigido a este una reducción del objetivo de déficit bajo la amenaza de sanciones económicas. La decisión de la Comisión Europea ha generado una gran incertidumbre sobre Italia, pero esa decisión también daña al propio proyecto europeo, poniendo de nuevo en entredicho su legitimidad, porque de nuevo una institución europea no elegida democráticamente amenaza a un país entero con el fin de imponerle la senda de la austeridad. En ese contexto, quien sale ganando, es la extrema derecha que ha conseguido precisamente lo que buscaba, chocar con Bruselas para lograr la adhesión de la sociedad italiana hacia sus posiciones. Señor Borrell, la Europa de la austeridad fortalece a la Europa de la intolerancia. No hay nada que beneficie más a los Salvini de turno que tener enfrente a los Juncker de turno. España es la cuarta economía de la Unión Europea y es, además, un país con importantes semejanzas a Italia en cuanto a sus características y sus desafíos estructurales. Por eso entendemos que el Gobierno de España no puede quedarse al margen de lo que está ocurriendo y por eso les pedimos que expliquen su posición. Muchas gracias.